La señora María Antonia Rodríguez, quien reside en la comunidad Las Gordas del municipio de Nagua, denunció que su cuñada, Yubelquis Núñez, quien vacacionaba en el país, falleció debido a una supuesta negligencia médica, ya que supuestamente el personal médico se negó a atender a su pariente, la cual posteriormente falleció. Bueno, mi cuñada falleció y yo digo que fue por falta de negligencia médica de este hospital o del personal médico, porque ella se encontraba con un dolor de cabeza muy fuerte. Yo fui, hice como cinco visitas a la enfermera para que le pusieran algo. Y ellos no, no me le ponían nada. O sea que prácticamente me la dejaron morir. ¿Qué, Entonces, ¿qué edad tenía su, su pariente? ¿Cómo se llamaba y de dónde era? Se llamaba Yuvelkin eh, Hernández. Y, y tenía 47 años de edad. Ella era residente en Nueva York y estaba aquí pasando la Navidad en República Dominicana. Y ¿Por qué eh, eh, Ayer. Digo yo, ¿por qué? ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque ella tenía problemas de. O sea, le había dado como una trombosis a ella. Entonces, eh, ayer la traímos a una cita y la dejaron interna. Pero me dice la enfermera. Que cuando la trajeron ella estaba grave pero porque no nos lo dicen que no si está no grave porque si la si ella no lo había dicho quizá nosotros la habíamos llevado a otra parte entonces ellos no le prestaron atención no sí claro que sí porque eh, yo fui más de 20 veces Ahí había una señora que estaba al lado mío y ella sabe que sí que yo fui y y ellos, la enfermera, lo que estaban era chapeando, riéndose y nada, nada de atención. NTN, Arizmendi la Antigua.